Alichi y ñaña se mira. Alichi y ñaña, sí. manatakangi Kuna, ñaña. Alichi. Uh -huh. eh, ñaña, este, tu curina parte cuindangichu, con Honas, la historia kunata. la historia. Ay, es curina Cati, ñaña, por favor. Chanoa que viste mandan lucirse Dios rimasca la Dios rimarla cuti, riri libel yactama. Cel yactapi, manalita, causa raza causa una cona tianaco. Rimagre, cel yactata chichami pai pattata sacchai yene bilakta rimasa purilka Chuskuchunga chunga punchamanga kai dios chinga chingami nisa channa purista kara rimasa uyasa chayunakuna yapa mancharisa Paikuna, ya dios Dios tamañanga pa kalerina kurta. Tukui Paikuna manamikusa, manopiasa, Satina kusta. Cheita ya chasa, atun apupas, Pai manda, kailaya, pisupi tiarisa, paipas Dios mandasta, tu Quintan gapa, Sasi na puchu, Mukan cimana agiras Caponatan sakin na puchu, Chahna Dios kishpichinga Paibapinyarita sa kisah, sakisa Chahna pusta, Cimangai Hatungapu Hatunga pumang damu, Rimang gapa, Tu kui manami kusa, Manopiasa Viva kunapas manami Paikuna nima upi na saka viva kunata pas rimas choranga pa chas ya yaya dios taman na kus pa yaya dios Paikuna, paikuna, paikuna, paikuna, paikuna, paikuna, mana Hayandi, sinchita piñarín religioso, rimasa. Nueva caimascata castellcán, paptacircán. Nueva cera, Nueva causarasca y papi, muy alcali. Muy aliscata, cona muy acuiva. Charay con Nueva camanda, caro cuna nunca rimasa por irmani nisa, nisa. Randi ni sa, grande nunca luli así nos ha querido irmani manana pacta circami tan cay tari mascar dios Chareku mana vayó circaní. Cha, chayla ya mana allí causa alguna tonata. Circaní, ya pa Dios casa. Nióca, chaleco, yo ya Mana pacta chivo, ya ya Dios. Nyuka limacaní. Dios que chunga punche man si hay un pack tapi, manáima, kiarta. Si hay un pack Rikungapa, si hay Imana pack tapi, si hay un pack tapi, si nisa las pico natan tanda chisa chayo kubiki alirkan chay manda chay tutamanda, ahusa chay washa tuta pangai yukaska nyoka dios chari nyokata yuyeriwarka chaleko sumo pangakona tia manda inyiru kwa Chukuncha, punche, dios. Chukuru, Kunata, bandarka, bandarca. Se sa viña Huasca, suma viñas panga conata curu. Mikurka. mi curca. Indi shamo pi Chakirirka. chakirirca. Niuka, ya dios. y ka causasha. Mejor wanu chue, que chue cuando se escucha, se escucha, se escucha, se se Chayta Marek. Ari. su Sumañana. Ari. Sumañana. Ajá. Pagracho. Su Ajá. Pagracho. Sumañana. Sumañana. Sumañana. Sumañana. Sumañana. Sumañana. Entonces, si horsemen, Entonces, y haciendo horas para tanga, horas ya dios pandemia, de las las de Mana pues. mm -hmm. pues. parte uh -huh. y la y de Dios. La piña chay, chay, chay Manda parte de Manda parte de de Chay, <muchas> cama no vine a ser tan hecho. Nunca le ha hecho, vine Y Chareco nunca le ha a Entonces, rima, Chay manda. Chay, la tiena con su pacha y es que chunga, guaranda o nacuna. Chay, la niocata mandarizicuna. Chay, chay, marina irinacan y cultivarla. Uy, talla para ir con a y cuando hay Himalaya, causaron ni nivel ni y Dios monarca, bueno chingapa su juicio, este, mandar. su Manalicuna, Chu, por una conata, prisionero, Mati toque, hasta de Te conata Dios, mana gustar, y o, o ima ima Dios kunata, chayne kurka? Taikuna su Dios kuna toma ya kakuma pero se jomas cuenta de esta horas -hmm. la nieve en la costanda con más mm pa -hmm. Dios que en Dios cascata pa y chinganiza porque can trajeta en esa taikuna y en la costanda. ari y yo canchipayaya Dios, pachayaya este pa Manayanga Dios si, no, uh, sino este, Ushayu, Ushayu can, hari Chairaiku Dios, Chasnarim, Quindarka eh, o Imarca, Chaininibe, Eruna Kunamanda, ¿no? Ari. ¿Pagrachunyaña? Ari, historia cercas películas casi nunca angsekong kali, kong kali nga angsa, ari, nyo kanchipanya, pues pasa circa ca, ca historia manda asmanda, manar charinchiruna chimipi pero paña pasa circa su borrador, pishing nomás para hijo tu con yo colega kunawa, alichangapa o este, suma pues este conexión, bueno tú cuida pero suma al capagracioñña con unas niñas kang cuidar kangí, niu kangchipa este rico kamakuna este capagracioñy, ajka kanggunat niñaña niña caerénga para con niu kapasi niu kausolas ka mucho, kausolas kliatarpi, libertad kliatarpi, ka isquebawa kona ya saben, pasan el día de y Ya saben, y una tacana. Ya y una y una y una tacana, y una y operación, y uh hoy -huh. ni el que mundo cristiano, conata, ni un manasho manachú, ni un canchilla que país, mundo entero, Dios estaría aquí en una cuna, canchi, turi casa, niña casa, tu pariringat, y un canchibaños que ahora, Dios para allá. Ajá. Agrát. Agrát, niñaña.